¡Maldición! ¡Koga! Enciende tu cosmo No te dejes llevar por cosas inútiles Como la duda, el odio o la ira Concentra tu espíritu A este ritmo nunca llegarás a usar tus poderes de caballero No vas a poder proteger a nadie ni a ti mismo, ni a Atena ¿Y ella dónde está? Ella solo existe en la mitología, ¿no? No únicamente Fue pues ella quien salvó ¿Y él dónde está? Nadie quiere explicarme nada Como ese asunto de convertirme en caballero? Hubiese sido mejor no haber sido salvado Al menos así me evitaría ese estúpido entrenamiento Sacrificarse por mí ¿Acaso eras este sello un idiota? ¡No hables mal de